Dime si vas a buscarte, girl Ey, Estoy perdido en tu cuerpo, mi amor Ey, Dime si vas a buscarte, girl Ey, Estoy perdido en tu cuerpo y tu voz yeah. Hagamos un pacto bien a tu manera Yo sé que no soy lo que el mundo se espera Pero vos tranquila y espera más afuera Sabes que te bajo el cielo si pudiera Por vos, cruzo mil fronteras con Vos lo haría sin problemas, no, no. Le rezo a Dios que vuelvas. Son dos lo que acá te esperan. Dime si paso a buscarte, girl. Ey, estoy perdido en tu cuerpo, mi amor. Yeah. Dime si paso a buscarte, girl. Ey, estoy perdido en tu cuerpo y tu voz. Yeah. Ey, estoy perdido en tu cuerpo. Ey, creo que ni yo me encuentro solo me quedan recuerdos De cómo la hacíamos muy lento Las estrellas se apagan cuando caminas Joven con amor el que no se olvida Donde hubo mordisco siempre quedan migas Los dos nos amamos no importa que digan Ey, joven con amor y dueño del ritmo Tengo que admitir que ya no soy el mismo Ahora pienso en otra cosa para hacer La fama te acerca y tengo que correr Tengo que alcanzarla con esfuerzo Mi familia ahora habla de eso Quiero enfocarme solo en esto Pero no me olvido de tus besos ey. No me olvido de tus besos ey. De tus besos no. no me olvido de tus besos no.